Sí, muchísimas gracias. Efectivamente nos encontramos en estos precisos momentos en el sector Rivera de Los Sánchez, un sector ubicado en la parte suroeste de San Francisco de Macorís, para darle seguimiento a las obras eh, prioritarias, las cuales las autoridades en el mes pasado se han comprometido a darle eh, cumplimiento. Vamos a conversar con el señor Rafael Ventura, quien reside en este sector, para que nos hable más detalladamente de cuál es la situación eh, que viven los residentes del de sector Rivera de Los Sánchez. A la, la situación de, de aquí es que estamos esperando a esta gente que haga este, eh, este puente, porque aquí estamos sin puente. Cuando cae una jarinita no hayamos hallamos donde pasar. Tenemos que dar la vuelta por la caúga. Y aparte del puente, ¿qué otra problemática tiene? De, de, la carretera que está mala, pero, pero también ahora mismo no es necesario la carretera, es el puente. El puente es lo más necesario. O primero. sea, ese es, ese es eh, a lo que ustedes le llaman puente. Sí, sí. ¿Cuántas viviendas hay más, más o menos? Hay, ahí a ella hay casi do, 200 viviendas y, y atrás hay más de 4.000 tareas, que es un barrio que tiene desarrollo para atrás. Se, se sale a Tillo, se sale a la caoba. Hasta el momento, ¿qué, ¿qué, ¿qué le han dicho a las autoridades? No, ellos, ellos, ellos, ellos, ellos, ellos, ellos han dicho que, que iban a venir entonces un par de meses a trabajar para acá y todavía no ha eh. venido. Tenemos aquí casi más de 10 años esperando esto. ¿Se han accidentado personas? Eh? Sí, se ha caído gente, motores, sí, se ha rompido pie, muchísimas cosas se ha hecho. Entonces en Narra en cuando eh, llueve, cuál es el drama que viven ustedes? Cuando llueve eh, eh, tenemos que parar, eh, esperar de aquel lado o tirarnos río aquí o esperar de aquel lado porque las mujeres no pueden ir a trabajar, ninguno ni los hombres pueden matar. Algunos tienen que dar la vuelta, pero se le hace muy difícil por é. aquel lado. Entonces aqui. me dice cuántas cuántas personas más o menos viven aquí en, en este sector? Eh, vive mucho, vive más de 200 personas. <atif criminosos> eh, no, no lo cae Bien, ahí escucharon ustedes las palabras del señor Rafael Ventura. Repetimos, estamos en estos precisos momentos en el sector Rivera de Los Sánchez, eh, sector de la parte suroeste de San Francisco de Macorís, a la orilla del río Jaya, los mismos han pedido la construcción del de puente que da acceso a esta comunidad, de la cual, de acuerdo a lo expresado por los residentes, más de 200 familias viven eh, en, esta, en ese sector Rivera de Los Sánchez y están a la espera de que las autoridades, autoridades puedan construirle este puente, así también solucionar algunas de las otras problemáticas que les aqueja. En el día de ayer la gobernadora eh, provincial Duarte, la licenciada Xiomara Cortés, eh, señalaba eh, unas cuantas obras las cuales eh, en los próximos días se le estará dando inicio también, ¿verdad? También se, eh, se culminarán aquellas obras que ya están iniciadas de acuerdo a las palabras de la gobernadora. Sin embargo, los residentes de esta comunidad se encuentran a la espera de ver realizado su sueño, que es la construcción y la carretera de este sector. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.